Se está retransmitiendo en directo desde Radio Crash. Estoy muy acostumbrada a hablar de él porque en realidad llevamos muy poquito. No y yo empezamos esta aventurilla en septiembre de 2018. Sí. Pues nosotras somos dos trabajadoras sociales que nos sacamos de la manga. Y yo me he dedicado los últimos años a la comunicación social y soy vocacionalmente. Una, un ser revoltoso, inquieto, que no puedo parar de maquinar cosas. Y básicamente me defino así. O sea, es que tengo una mente puesta. Soy feminista de piel, de, de siempre. Por, con una mujer que quiere ser ella misma, el recorrido no tiene que ser otro que el feminista. Le representa a colectivos. Y fue un placer, fue un aprendizaje brutal. Pero donde más soy yo misma es... Bueno, ahí también, ¿no? Ahí he puesto mi impronta. Pero donde yo, por ejemplo, en proyectos como Reporteras es donde, donde saco mi lado más loco y más creativo. Yo creo que la cultura es la asignatura pendiente siempre en los programas políticos y en general. Y, y, y bueno, esa soy yo, que creo que la cultura es la, la revolución. La transformación social tiene que ir de la mano de la cultura. Y a mí me genera mucha curiosidad, bueno, eh, es verdad que... Bueno, el perfil son mujeres, pero dentro de ser mujeres son súper diferentes, ¿no? Porque desde estudiantes de 14 años hasta madres de familia, bueno. ¿cómo se llega a esas mujeres? ¿Cómo se les explica este proyectazo sin saber qué están haciendo realmente? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿O cómo se llega a ellas? Bueno, en primer lugar os quiero trasladar la pregunta a vosotras si habéis entendido que al principio era todo muy caótico, ¿no? Queremos ser honestas con nosotras mismas en el documental y, y tampoco teníamos muy claro dónde íbamos ni cómo íbamos de hecho audiovisualmente empezó a registrarse todo lo que pasaba pero sin tener claro a dónde íbamos ¿cómo llegamos a esas seis mujeres? pues a través de un proceso de diagnóstico previo eso sí se hizo, yo vengo del, de la investigación social y del trabajo social y yo conocí al Polígono Sur por varios proyectos anteriores y claro yo me reuní con la gente que yo consideré que me iba a hacer un diagnóstico de las iniciativas culturales que se estaban haciendo en el barrio y cómo las mujeres estaban participando. Cómo las mujeres estaban participando, cómo podían participar otras mujeres que nunca lo habían hecho anteriormente. Y a través de muchas conversaciones y muchas reuniones previas empezamos a tener claro qué tipo de mujeres queríamos que, que formaran parte de la formación. O sea, Otra que, no fue, cosa que no fue casualidad tampoco. No, no, vale. no. Eh, en Polígono Sur, eh, la mayoría de las mujeres que participan en colectivos y asociaciones están subvencionadas, hay que decir la realidad. Hay mucho clientelismo, hay mucha subvención, hay mucha apropiación política del barrio, mucho mensaje en las elecciones del de Polígono Sur y bla, bla, bla. Y luego hay mucha competencia entre las propias entidades, ¿no? Entonces, las mujeres que participan a mm, orígenes culturales y tal, pero nosotros queríamos algo más virgen. Mujeres que no hubieran participado, que no estuvieran viciadas en ese sentido y que fueran más jóvenes y que pudiéramos demostrar que se apropien de su tiempo, que creo que hay un debate que sale, de que la mujer se apropie de su tiempo libre y le diga a su familia, gitana, no gitana o con las costumbres que sean, este es mi tiempo y yo me voy a ir a mis clases de radioteatro. Y claro, con 20 años era complicado, no? conseguimos mujeres de 20, 30 años pero sí si conseguimos a mujeres de 40 y Poli un día se trajo a sus dos hijas. Y triunfasteis. Claro. Y Rocío estaba allí, que no sabemos por qué una niña de 15 años se quedó con un grupo de mujeres vale. de 30, 40, pero estaba allí enganchada y aparecieron sí. las otras dos y crearon su mini pandi de... ...de cómo ellas mismas van, bueno, pues... Eh, añadiéndose valor, van destapándose, van, yo qué sé, salien, sacando cosas que ellas tenían dentro que quizás no lo habían descubierto. donde La parte que sale más en el audiovisual es la zona más chunga del polígono sur, la que sale en los medios, la de las drogas, Las Vegas, que es donde está, le llaman Las Vegas, que es donde está Factoría Cultural, ¿vale? Entonces nosotros el ámbito en el que nos movemos principalmente, no todo el tiempo, pero casi complicadas por la noche. Hicimos también en una residencia universitaria, que tiene una, un convenio con la Universidad Pablo de la que hay becarios. una semana difícil, una semana de mierda, por así decirlo, en plan que llega súper cansada y tal, y ese poder que tiene, sentarse ahí y soltar y estar a gusto y estar en un espacio que es el tuyo... O sea, qué gustazo. O sea, ¿Cómo lo vivían ellas cuando de repente aterrizaron entre micros y cables y demás? Bueno, lo habéis visto en el documental. Al principio los micros le provocaron mucho estrés, muchísimo. Era como un, un aparato ahí que les, les impresionaba. De hecho, Raquel, una mujer morena con el pelo rizado guapísimo, que sale al principio diciendo yo soy muy, muy simpática, pero muy responsable y tal, se fue, espantada de los micros. Eh, le, dio un, le dio mucha impresión. Es verdad que el encuentro con Radio Abierta también, que es la radio del barrio, que no la conocían, no la conocían, Radio Comunitaria, les impresionó mucho, pero empezaron a cogerle un gusto a aquello y, claro. y, y ya querían tener su propio programa de radio. Eh, sí, la radio... Yo creo que la clave es lo que tú has dicho, es sentirte cómoda en un grupo donde hubo mucha química, porque otra cosa es evidente por el documental, yo creo que queda reflejado que había química entre nosotras y que todo era comunitario. Y se sentían súper cómodas. Ahora ya salir, por ejemplo, como cuando salieron al teatro, pues ya aquello era un poquito muy, muy impresionante. Palabras mayores. Palabras mayores, tú lo has dicho. Y luego me flipa, eh, me iba fijando que no sé, si, no sé si se corresponde o no, pero que claro, me imagino que esto fue un proceso largo. Y entonces a la gente le iba creciendo el pelo. Yo me iba fijando y digo, la gente ya tiene melena. Entonces, yo, yo, yo. claro, ¿cómo se lleva eh, el tema de acompañar todo este proceso con grabaciones eh, prácticamente uf, durante uf, todo el proceso? Uf, Tiene que ser... Bueno, apareció ¿sí? por allí mi compiguille que lo echo de menos aquí, porque realmente eh, el agradecimiento de todas es el resultado final. Nosotras queríamos reflejar en el proyecto que yo presenté al ayuntamiento, que finalmente se financió, eh, queríamos reflejar una memoria audiovisual porque yo soy, vengo de metodologías participativas y vengo de investigación social y yo quiero reflejar los procesos. Quería poner en valor el proceso si nos dábamos cuenta que era poderoso. Pero como una memoria audiovisual es nada más. Pero claro, empezaron a surgir cosas y no paraban de ocurrir cosas muy potentes. Apareció Sanati, que la habéis visto. Yo creo que la gente no se engancha al barrio, se engancha a la gente, no a las drogas. Y empezaba a decir esas cosas que tú decías, esto tiene que sacarse en un documental. Y Guille, que es amigo de hace muchos años, eh, le propuse esta historia sin financiación cerrada y, me, y no sé la verdad por qué me dijo que sí. No sé. Y allí aparecía él todos los días, pero es que algunas veces se cabreaba cuando no podía ir, como por ejemplo el día que decidimos el nombre de reporteras de buen rollo. Joder, me lo he perdido, vaya mierda, no sé qué. Estaba súper enganchado. Y él también se enganchó. Se enganchó él y ellas, fíjate, que nunca no estaban acostumbradas a una cámara ni a un micro. Él era tan discreto, tan eh, tenía tal sensibilidad que nunca sentimos que nos estaba grabando. Yo creo que esa también era la clave para que surgieran espontáneamente conversaciones como lo de Bernarda Alba. Son conversaciones muy íntimas, ¿no? donde una mujer expone que está casada con un gitano... Y que ella también tiene que hacer luto y que son cosas que a medida que ellas se iban soltando y sintiéndose cómodas iban hablando. ¿no? Eso es mérito de Guille ¿no? también. ¿Y dónde están ahora las, de, las reporteras de Buen Rollo? ¿A qué se dedican? Pues las reporteras de Buen Rollo vuelven a su lugar. de Nosotros estamos reivindicando también a través del documental que se ha estrenado en el Festival de Cine Europeo que nos den financiación en esa factoría que habéis visto, en ese edificio macro que es brutal, no lo habéis visto en todas su Tiene salas y salas de ensayo y se están haciendo cosas ahí muy guays y queremos que se financie un proyecto de radioteatro porque ellas han vuelto a su realidad. Poli, que es la más que tiene las dos hijas, ella es empresaria en Polígono Sur, eso es una, una cosa excepcional, ¿no? Que ella con su marido han montado una empresa de limpieza de en mercados de abastos y tal eh, y ella es la que organiza el trabajo ella ha vuelto a su a su trabajo pero ya participa ahora más en el barrio eso es un cambio fundamental y Conchi está trabajando en limpieza en un eh, está en un bingo por las noches vamos que ya no le importa que lo diga y por eso lo, lo comento no eh, hablar en público siendo maestra ellas tienen una timidez eh, patológica y al la realidad es que ellas quieren tenerlo con nosotras, yeah. no con otra gente, porque se ha creado una química tal y nosotras lo que queremos es pues, que se financie un proyecto y seguir trabajando con ellas, claro. Además teníais un equipazo, quiero decir, ¿cuánta gente al final estabais vinculada al proyecto? Uf. Pues ahí empezamos cuatro mujeres, que son amigas de, bueno, del Corazones de Guatina y tal, y de, hace mucho tiempo de luchas sociales feministas, éramos cuatro, Luego Guille, pero luego se sumaron mucha más gente. Estaba Miguel, estaba Jessy. Aparecieron gente de forma temporal. Somos como unos 12 personas que han ido involucrándose. Y bueno, me encanta que fuera, o sea, que hubiera tanta presencia de mujeres jóvenes. Yo siempre, a ver, lo de decir la edad, no yo tampoco por presumir, a ver si me explico, que fue lo primero que dije, pero... Es que es verdad, pero, pero es verdad, claro, aprovecha. Pero sí que me parece muy importante poner encima de la mesa que sí que hay mujeres jóvenes que estamos interesadas en continuar, a mí de rebote, las cosas como son. quiero decir, yo no me desperté por la mañana y tuve una iluminación, sino que vinieron y me lo dijeron y me lo propusieron, pero que me parece maravilloso que se dé el testigo también a mujeres tan jóvenes y claro. que lo descubran por ellas mismas. Y además en Reporteras había Jessie, por ejemplo, que se quedó embarazada y además de, de dos pellizos tuvo que dejar el proyecto. Pero es la que estaba detrás del audiovisual también, que es un perfil muy masculino, ¿no? El del técnico de radio y nosotras... Y, y queríamos fomentar vinculado la participación. De mujeres radiantes, así que ya estamos... Por cierto, que el año pasado fuimos con Reporteras y os voy a contar una anécdota muy bonita. Una de las mujeres, bueno, me parece preciosa, porque eh, podíamos ir, el encuentro que ellas van a ir en Coruña, el año pasado fue la primera edición en Madrid, porque ella forma parte de su intimidad, pero para ella fue viví momentos íntimos muy bonitos con ella, porque era la primera vez que viajaba sola, sin su marido. ¿no? Y, y ella pues nos comentaba ¿no? el, el rato que estuvimos hablando en el hotel, la experiencia para ella, imaginaros, de, viene de un barrio, de un contexto y con unas normas, eh, las normas gitanas, que Raquel lo dice al principio, que ya se revela contra algunas cosas y hay mujeres gitanas que están revelándose, pero no deja de ser un contexto muy, muy opresivo ¿no? en muchos aspectos. Y ella también con este tiempo que... No quería dejar de contarlo porque para mí fue muy bonito vi vivirlo. En este tiempo que duró el proceso, que duró, como tú dices, largo, duró casi dos, un año y pico, un, casi dos años, eh, ella misma también ha transformado a su marido, porque suena impensable que ella se fuera a Madrid sola y que fuera a los ensayos sola y que viniera a Radiópolis y se saliera del barrio y se fuera al centro de Sevilla, que es donde está Radiópolis, a hacer los ensayos. ¿no? Entonces esos cambios eh, son los que creo que merecieron la pena ¿no? en general. Fue muy potente en ese sentido. A mí sí me parece no Claro, no sé si claro, lo, si ha sido así. yo Me emociona mucho este proyecto, pero no sé si aquí en otros contextos. Venga, ya dejo de acaparar, ya os cedo la palabra. ¿Hay alguien que le apetezca hacer alguna pregunta o contarnos un poco algunas impresiones? Aprovechad porque. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos duró el, el proceso? Desde que empezasteis con, bueno, a, a no saber muy bien lo que estabais haciendo... Exacto. ...hasta que decidisteis eh, hacer... ...hizo y tal, un año y medio. Luego ya la parte de postproducción del documental, como se había hecho sin pelas ninguna, nos pagaron luego, pues se hizo un precario hubo que hacer un trabajo de postproducción de muchos meses. Entonces, en total, entre una cosa y otra, dos años, más o menos. Pero el trabajo con ellas... Hasta el final, casi un año y medio. De, daros cuenta que al final los llaman del Festival de Artes Escénicas, que no estaba previsto. También nos hicieron entrevistas en Canadá. ¿Había por ahí gente con más ganas? Ahí sí. Bueno, yo comentaros que yo estaría en tu lugar ahora más que en el mío, es decir, pensando, ¿cómo lo entenderán los asturianos. Yo es lo que quiero saber. Porque yo, bueno, colaboro con el equipo de museo, pero digo, ¿entenderán este humor y esta gracia? Creo que al principio les chocaba un poco, pero al final me han ido entrando. Es la sensación que yo tengo. ¿eh? Pues venga, venga, a ver, anima aquí a la gente a que diga, yo es lo que lo que vengo aquí a, a saber, ¿eh? ¿no crees que venga otra cosa? cantado. ¿Lo habéis pillado el humor? Sí. ¿Lo de las ratas? Bueno, por favor. Bueno, Eso yo creo que es universal. Yo, yo tengo que decir, a mí, desde luego, no me... No, quiero decir, me parece... Eh, no me extraña que estés ilusionada. Que hemos participado mucho en... Te muy difícil, además, abordar una situación de ese tipo tan, tan diversa ¿no? y tan, tan importantísima. Y, y luego darse a conocer más allá de su propio barrio, o sea, eso es un trabajo que a mí me parece fabuloso y, mm. y desde luego os aplaudo y tenéis que estar muy orgullosas y desde luego felicitar a las participantes gracias eh, y que eso continúe porque me parece magnífico el poder conseguir que se financien proyectos de ese tipo Muchas gracias Voy a seguir yo la verdad es que yo creo que las mujeres nos parecemos mucho. Estemos donde estemos, el camino es el mismo. Podemos haber caminado un poco más o nos queda más trazo del camino. Nos identificamos mucho con esas mujeres eh, y nos hemos visto muy, muy, muy identificadas. Enhorabuena. Yo, yo pensaba lo mismo que esta compañera. ¿Y dónde están ahora? Rocío, la de Ahora soy más feminista. <risa> que Rocío es un crack. Yo, Rocío, es que, bueno, a mí todas, para mí todas son mi debilidad, pero Rocío era como... Yo le era la que preguntaba en esas entrevistas que salen y yo le decía, qué te ha cambiado este proyecto? Pues la palabra feminismo nunca la tocamos. Y de repente sale ella y dice, pues yo ahora soy más feminista. <risa> <risa> o sea, Rocío, por ejemplo, no la va a participar y ahora mismo la familia está muy cerrada dentro de esas normas que os he comentado a que eh, la niña siga creciendo en otras líneas que a lo mejor no entienden que que puedan ser buenas para ella. El resto no, el resto se, re, se reencontró con mucho cariño y mucha emoción. Para nosotras está en el Festival de más imaginaos lo que significaba. Están todas en, más o menos donde las dejamos, pero con una chispa dentro que están deseando retomar. Y nosotras eh, nos vamos... De hecho, dentro de poco nos vamos a reunir con el Ayuntamiento, con la Factoría Cultural para presentar un proyecto y queremos... Para nosotras es que ese vínculo se ha creado y no queremos que desaparezca. Tampoco queremos que los proyectos dependan solamente de vínculos concretos con personas. Hay que presentar el radioteatro como una herramienta, pero a ellas las echamos de menos porque creamos un vínculo muy bonito. ¿no? Pues enhorabuena. Y solo de decirte... Y a tu compañero también, que aquí tan al norte y más adentro tenemos mucho sentido del humor, ¿eh? Aunque no nos riamos tanto ni lo exterioricemos tanto. La oficina de Mickey Mouse. Si le doy un euro me traen el café. Eso es buena. Por ahí, por ahí adelante. Oh, bueno, Hola. muchas gracias. Hola. <risa> que la factoría cultural, que es un sitio como tan mamotreto, a priori, tan sí. institucional. Eh, ¿Cómo tiene acceso la gente del barrio sin pasar por esa burocracia que igual muchas veces hace que la gente se aleje ¿no? y que no se apropie de esos espacios? ¿Se está trabajando algo con eso? Cultural. Factoría cultural, ahí que no sé si ha quedado claro que nosotros la ocupamos antes de que se estrenara. Yo llamaba al ayuntamiento y le decía... Le decía, vamos a tener una reunión y la que liábamos dentro, había un seguro, uno de seguridad que estaba provisional allí y nos hicimos amigos de él y montábamos allí reuniones, ensayos y de todo y nosotros ocupábamos la factoría cultural antes muy potente, están haciendo circo, están haciendo rap, están intentando trascender el flamenco, que también engancha al barrio porque es evidente, pero están haciendo propuestas mucho más novedosas. Eh, por ejemplo, el año pasado hicieron un congreso de investigación con artistas muy vanguardistas de Sevilla y salió un fe, una noticia que era como si de repente el Polígono Sur se vendiera a la especulación. La noticia se viralizó de tal forma que la gente se la creyó era una fake total y fue un proceso creativo de mucha gente ahí durante una semana. Entonces están haciendo cosas guays. La verdad que están... Hombre, yo creo que más vale un edificio deteriorado y utilizado sí, sí. que no uno muy nuevo y que está ahí cerrado. Claro. ¿Sabes? Como que da la sensación de que siempre, y creo que nos pasa a todos los que estamos aquí, que al final es un poco gente la de fuera que está muy bien, que impulsen, pero ¿hasta qué punto se logra que el edificio sea suyo? Escúchame, que es que estuvo dos años, y lo decimos ahí, sí. dos años cerrados, que la gente pensaba que era la comisaría esa que iban a abrir, le llamaban el OVNI de Las Vegas, y tú, ¿esto para qué es? Porque el gobierno anterior, que era del PP, lo tenía allí, que venía de un compromiso de un fondo europeo y allí cerrado. Y tú decías, bueno, ¿esto cuando lo van a abrir? Y, y la verdad es que está funcionando bien. ¿Alguien más se nos anima? Volvemos, volvemos. Ahí. No, solo comentar una cosa. Yo igual, tú sabes que hay proyectos factorías, al menos yo conozco en Extremadura dos, conozco el de Mérida, y es que el factoría no solo... Debe ser un proyecto que se inició, creo, en Extremadura y el concepto se ha ido, o a lo mejor fue también sevillano, pero se llaman todos factorías Y surgen desde a demanda de la gente que vive, sobre todo en barrios, entre comillas, marginales, que va diciendo, señor arquitecto, nos gustaría que hiciera pues un... una ruta de escalada, que una pista para el skate. Y se fueron construidos con materiales relativamente baratos, pero muy a demanda real de la gente de barrios. No, Por lo pero... menos ese es el concepto de Mérida. Yo no sé si es así. No, el de sí Sevilla es. no fue así. El de Sevilla ah. venía de fondos europeos, de, de los fondos, ¿cómo se llaman estos? Que se me han olvidado, los Urban. Eh, un dineral que se gastó allí, que además era el sitio donde estaba planificada la comisaría, que es el más apropiado, de hecho. Ponerlo en todas las vegas para disuadir, como comentó la comisionada, era el sitio ideal. Y se construyó sin plan específico, como ha comentado un compañero en el documental, se gastó el dinero, dos años allí, que no sabemos cómo la gente no entró y se llevó todo el material audiovisual que había, que era muy potente, y estuvo muerto de... o sea, que no, no se hizo a demanda del barrio. Eh, la labor del equipo de mediación que está ahora, la verdad es que es muy buena, por eso la tengo en valor, porque es complicado, ¿eh? Complicado abrir un edificio era de repente que el barrio entienda que es un edificio puesto al servicio de la creación y la transformación social de ellos mismos, ¿no? Con lo cual, está bastante bien. Bueno, pues nada, a ver aquí cuando hacemos bote ¿eh? y nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues... Suicida, le fal. Aquí también de edificios sí. hechos con proyectos europeos y que no sirven para nada, también sabemos un poco. Me Entonces, imagino. bueno, pero yo creo que ese tema sería para otro debate. Igual ¿vale? hay el año que viene otra película de Musoc que hable de esos edificios inútiles que seguramente que, que hay alguna por ahí ya funcionando. Eh, yo quería bueno decir otra cosa. Quería, por un lado, bueno mostrar mi orgullo y satisfacción, como si fuera el rey, de que, de que alguien de Radio pues podamos estar en este lado de, de la mesa. ¿no? Y por otro lado también, mucho orgullo de que, de que María Limón, que nos conocemos hace años y que compartimos a través de la red de medios comunitarios muchos momentos y muchas luchas porque estamos hablando de las cosas bonitas que tiene la radio pero, y comunitarias que, que no se nos olvide que aunque seguimos existiendo o subsistiendo o, o resistiendo pues tenemos esa situación. ¿no? Y, y también quería bueno pues aprovechar un poco para decir que esas radios siguen abiertas a toda la ciudadanía, que siguen abiertas a toda la gente, igual que, que Sofía comentaba antes, ¿no? Cuando se lió ahí con Noé hace, hace un par de años o menos, ¿no? sé, construir sí. a través de ese medio algo que, que luego puede tener un resultado dentro de un programa, pues que, que está abierto, ¿no? Y que yo creo que eso es también que, que hay que recordarlo. Y, bueno, yo la película ya la había visto en, en Sevilla y estoy... Encantado, además, bueno, tenerlo ahí presente quienes bueno, estamos un poco en estos temas. Bueno, al hilo de lo que has dicho, que me sumo al, al discurso, aquí Falo y yo hemos estado mano a mano en la, en la REM, en la Red de Medios Comunitarios, pues uno de, lo, uno de los objetivos del proyecto, que no es poco para mí, y me viene de, ese, de esa tara que tenemos los... Eh, estar a obsesiva los que amamos la radio comunitaria era que, más allá de que conseguir un proyecto de radioteatro piloto y tal, sino que fuera un amplificador de la radio comunitaria del barrio. Es decir, que se, se convirtiera, como pasó con Corazones de Guatiné en Radiopolis, que lo escuchaba muchísima gente y hacíamos un programa muy gamberro, muy crítico muy libre, muy feminista, queríamos un poco ver si era posible en una radio comunitaria como Radio Abierta que hubiera mujeres que se liberaran y cuando las mujeres se liberan no veas. Entonces, mujeres, estoy hablando del contexto que os he contado, ¿no? de un contexto a veces muy opresor y que empezaran a contar a través del teatro que el teatro de forma simbólica te permite desinhibirte mucho más pues al final mi objetivo, yo no pude dejar mi chip de medio comunitario, coordinadora, presidenta, no sé qué. Y digo, uy, esta radio tiene que crecer un poquito más. Y ese era uno de los objetivos también. No ha sido posible ahora mismo porque no hay un programa estable. Eh, eso fue un programa piloto, pero bueno, que no, eh, no yo creo que hay que seguir empeñándose en ello. Porque a veces las radios comunitarias, no sé si estás de acuerdo, Falo. Eh, los programas a veces son muy planos, muy planos. Eh, estamos en una época donde la gente no escucha más de media hora nada y si te pones a hablar y en plan sesudo, sí, estoy en el movimiento de la vivienda, reclamo que... Uff, dice a los diez minutos, yo no puedo con esto. Entonces el radioteatro, el humor, eh, fórmulas más creativas, el arte sonoro, el... Creo que pueden ser, a lo mejor, y los conductores que nos pueden ayudar a, a, a poder expandir. Y, y Estamos a tope, ¿eh? muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que el documental eh, es perfectamente extrapolable a cualquier parte, por lo que vi. Y lo habéis puesto en Gijón, pero podía ser perfectamente… Qué alegría me das. ...posiblemente podría estar perfectamente aprobado en Valdepeñas... Por, ...por un ejemplo por cualquier sitio... ...por dos razones que a mí me parecen importantes... ...lo decían Ángeles y Félix... ...porque las mujeres en todas partes son muy parecidas... ...y también porque los barrios degradados... ...en todas partes son muy parecidos desgraciadamente... ...y además me da la impresión... ...de que con esta, con esta situación se pueden conseguir dos cosas... ...primero que las mujeres empiecen a empoderarse más, esa bonita palabra que ahora utilizamos tanto, pero que significa que las mujeres empiecen a tener más concepto y más auto autosuficiencia de sí mismas y por otra parte que los barrios empiecen a mejorar mucho. Y yo sugeriría os sugeriría que hicierais una, que hicierais una especie de bolo por gran parte de España para ver si vosotros percibís esto que a mí me parece que es claro. Es decir, que en gran parte de España, o del territorio Un nacional, crowdfunding ya, ¿Eh? ya lo estoy viendo, un crowdfunding. Claro, o de este Estado, o de lo que sea, ahora afortunadamente ya no gobierna el Partido Popular, bien ni eso, y entonces eso nos va a favorecer mucho. Pero quiero decir que de esa manera se puede... Se puede tener conciencia un poco de lo que realmente pasa en muchos pueblos de España que están, pues, un poco abandonados y que así, de esa forma, las mujeres puedan tener la misma reacción que tuvieron las de Polígono Sur. Sí, además, tengo que añadir a lo que dices que la radio la radio sigue siendo el medio más masculinizado de todos. Por esta, Vamos, que no me lo invento yo. Hace tiempo que no veo las estadísticas, pero progresivamente siempre ha sido así. Las agencias de comunicación son las que menos masculinizadas están y la radio es la, el medio más masculinizado. Hacen falta más voces de mujer, más mujeres dirigiendo la radio y cualquier medio. Pero bueno, estamos hablando de la radio. Hay que tomar las radios. No, pero por eso pongo el ejemplo de la radio porque siempre ha sido un medio muy masculino. ¿Cuántos programas de música hay dirigidos por mujeres? Eh, muchísimo. Lo dijiste, lo del crowdfunding, pero que es verdad, esto cuesta dinero y aquí hay profesionales detrás. Y a mí me duele especialmente porque las personas que, bueno, somos profesionales del ámbito social y que acompañamos a otras personas durante un tiempo, se te cae las malos pies cuando de repente te cortan el grifo, cuando una sí. decisión es que nosotros, claro. por mucho que queramos, no podemos controlar. Entonces, también la necesidad de que realmente haya un compromiso político, Eso es principalmente. Es lo más jodido, porque claro. date cuenta que creas un vínculo creas un, un proyecto que demuestras que y luego tú también tienes vamos tan entregadas pero claro eso lo puedes hacer un tiempo luego tienes que tienes que vivir y, y si crees en un proyecto que está funcionando le tienes que pedir a la administración que lo financie, claro o un crowdfunding como sea pero hay que hay que pagar las facturas no sé cómo vamos de tiempo si hay alguien más que le apetece bueno, yo creo que estamos más que agradecidos y satisfechos, como decía. <ríe> muchas gracias por haber venido. A todos los que habéis estado aquí en Macondo. Mañana estamos a las siete y media en Escuela de Comercio con Existir es Resistir, eh, un documental sobre el día a día en Palestina. Así que os invitamos. Vamos a tener a Javier Díaz, que es el director. Vamos a tener un coloquio igual de rico que el de hoy, espero. Y nada, muchas gracias por haber venido desde Sevilla. No, gracias a vosotros. de verdad.